Yo creo que la Red de Ciudadanía Activa puede y está ayudando a, a mejorar la sexualidad de la gente con parálisis cerebral. Primero porque lo que hace falta es visibilizarlas, ponerlas sobre la mesa, hablar de ellas y se están generando espacios en los que compartir cosas. Y luego por otro lado porque compartimos, porque tenemos referencias, vemos que ocurren cosas en todos los lugares y como no estamos acostumbrados ni acostumbradas a ver que, que existen personas que, que reclaman, que viven su sexualidad es con legitimidad, pues saber que eso está ocurriendo es fantástico para, para todo el mundo. Para mí la idea fundamental, el gran cambio, es entender que el sexo no es lo que se hace, no es algo que se hace, sino es lo que somos. Y todos los hombres y todas las mujeres, tengan la identidad que tengan, eh, son sexo. El sexo es un hecho y los hombres y mujeres con graves discapacidades, quienes no están en la red de ciudadanía activa, eh, quienes no comprenden la comunicación verbal, quienes tienen demasiadas dificultades de movimiento, también son hombres y mujeres, y yo creo que tienen la llave de la mejor educación sexual. Así que mi mensaje es no nos olvidemos y pensemos en, una, en un sexo, una sexualidad y una erótica que también es la de estos hombres y mujeres. Pues yo diría que la situación está cambiando, eh, creo que todavía hay... Que hay sensación de, de muchos silencios, de muchos vacíos, de muchas miradas hacia otro lado. Es lo que hemos heredado un poco, pero mmm, mi mensaje fundamental yo creo que es decir que la situación eh, la estamos viviendo en positivo, que en todas las entidades se está haciendo educación sexual, eh, más, menos, y creo que el futuro es prometedor, que las cosas están cambiando, que hay espacios donde se habla de sexualidades, muchos lugares y que merece la pena,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 que no saben que son hombres o mujeres, pero da igual. No hace falta que sepan que son hombres o que son mujeres, o que tengan ese concepto, para tener un cuerpo que está sexuado. ¿Vale? Nosotros nacemos cuando nacemos los genes, todo se que va por ahí dentro. Cuando vamos creciendo, el cuerpo se sexúa. Quiere decir que se desarrolla de manera diferente si eres hombre, si eres mujer, cualquier otra identidad. Total, que yo llego aquí para contaros que todo el mundo tenemos un cuerpo. Y tenemos un cuerpo que está sexuado y que va creciendo y que tiene su, su desarrollo. Tengamos la discapacidad que tengamos. Y yo siempre digo, claro, aquí estáis gente de la red de ciudadanía activa, que sois gente seguro bastante activa en vuestros centros. Pero por lo menos en Alicante nos pasa que la mayoría de gente que viene a nuestra entidad pues tiene discapacidades o necesita de apoyos todavía más grandes que los que necesitáis vosotros y vosotras que tienen discapacidades intelectuales y no hablan, no se comunican con la voz. ¿no? Se comunican con, pues, con el cuerpo, con las expresiones, ¿no? con el contacto, con las sonrisas. Como Soraya, que nos lo ha dicho todo con su sonrisa. ¿Vale? Estos hombres y estas mujeres también tienen sexo. Porque son hombres o son mujeres. Digo, Para mí, la llave de la mejor educación sexual la tienen estos hombres y mujeres. Si ahora nos ponemos a hacer educación sexual... Os digo que me preguntáis cosas y solo me preguntáis de parejas que quieren estar juntas en intimidad, de hombres y mujeres también que se quieren masturbar, de gente que, que tiene conductas eróticas, que quiere ver películas eróticas. que Pues claro que de eso tenemos que hablar está bien, pero si solo hablamos de eso, nos estamos olvidando de que hay hombres y mujeres que no tienen conductas masturbatorias, que no tienen pareja y seguramente no la van a tener porque para tener pareja hay que hacerlo en igualdad y se necesita una serie de características que estos hombres y estas mujeres no tienen. Nos olvidaremos de esa gente y por ahí vamos mal. Igual que la sociedad plantea un modelo del sexo en el que no nos sentimos bien, si aquí hablamos de un modelo de sexo, que sea que queremos estar en espacios íntimos disfrutando del placer sexual y nos olvidamos, como decía Soraya, de que todo el mundo tenemos un cuerpo, que merecemos respeto a nuestra desnudez, que merecemos poder cuidar nuestra imagen, merecemos poder expresar nuestras emociones, necesitamos el contacto con otras personas, todo ese tipo de cosas, pues estaremos haciendo una educación sexual regular. Por eso os lo dejo caer aquí enseguida. Y yo sé que igual si me empecéis a preguntar cosas tendrán que ver con más con la erótica. En educación sexual decimos que lo que se hace es el erotismo, ¿vale? Pero esto del sexo es más que el erotismo, es un hecho. El sexo, lo que somos, la sexualidad, que es la manera en que cada cual se vive con ese sexo. Todo el mundo, por el hecho de ser personas, tenéis personalidad. Tenemos personalidad, yo también. ¿Vale? Pues por el hecho de tener sexo, que todo el mundo tiene sexo, tenéis sexualidad. Es como os sentís como el hombre y la mujer que sois. ¿Vale? Y luego la erótica es lo que, lo que se hace. Y cada cual hace sus cosas hace más, hace menos, como si no hace. Si esto del sexo es un hecho, que tiene tres, tres como tres cosas, que son el sexo, un cuerpo sexual la sexualidad, que es como yo me siento, cómo me vivo, y luego la erótica, que es lo que yo hago como hombre o como mujer. Dice, pues los objetivos de la educación sexual son tres. Conocer mi cuerpo, y es que eso es un derecho. Necesitáis conocer vuestro cuerpo, todo el mundo lo necesita. No todo el mundo lo conoce todo lo que debiéramos, tengamos discapacidad o no. Nos falta muchísima información de cómo son los cuerpos y cómo funcionan. Y luego viene alguna pareja a hablar conmigo ya fuera del ámbito de ¿vale? incluso parejas con discapacidad que quieren disfrutar de ser pareja y lo que quieren hacer es conseguir hacer un coito, una penetración, que sabéis que es cuando una mujer y un hombre se encuentran en intimidad ¿no? y el hombre introduce el pene en la vagina de la mujer, que luego hay, se os han contado a veces que hay para tener hijos, para tener hijas... Y esa es una de las grandes, grandes, grandísimas mentiras de la sexualidad. Si queréis tener hijos o hijas, es necesario ¿vale? hacer ese tipo de práctica. Pero si lo que queréis es pasarlo bien, que es lo que dice la educación sexual, dice vamos a pasarlo bien, ¿eh? vamos a disfrutar de encontrarnos con la gente o de estar a solas con nuestros cuerpos, pero a disfrutar y a quedarnos a gusto. Si ese es el objetivo...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 En los órganos genitales hay un montón de nervios de esos, ¿vale? Apuñados. Los hombres en el pene tienen un montón, pero las mujeres dentro de la vagina, donde se supone ahí que entra el pene, tienen algún nerviecito, ¿no? Uno, dos, unos pocos. Pero donde hay apuñados es en el clítoris. Tendremos que saber cómo son nuestros cuerpos y cómo funcionan en relación a qué es esto del placer, cómo se vive, qué es esto del orgasmo. Yo creo que en todos los aspaces... Se generan espacios de educación sexual y se habla, no sé cuánto o cuánto no, pero que es un derecho, porque lo dice todo el mundo, todos los sistemas educativos, todos los proyectos de, de atención a las personas, todo. que tenéis el derecho a la información, eso es obvio, que os la tenemos que dar, es una responsabilidad y eso tiene que ver con el hecho de conocernos. Luego, en relación a la sexualidad, el objetivo es que cada cual se acepte bien siendo el hombre o la mujer que es. Y es muy difícil sentirnos bien si no nos dejan elegir la ropa, si no nos miramos al espejo por la mañana y nos sentimos guapos o guapas. Si cuando viene alguien de prácticas al centro, no sé todavía cómo se llama y estoy en la ducha y pasa a ayudarme en la ducha a mí que estoy aquí desnudo. Es, es que yo ahora lo pienso y esto no tiene ningún sentido. Pero yo reconozco que lo he hecho hasta hace poco, hasta que la educación sexual me hizo pensar, ha hecho gaspar. Esto no tiene ningún sentido, porque no estamos valorando de la misma manera las desnudeces de las personas con parálisis cerebral que otras desnudeces. Porque yo no dejo que el de práctica o la de práctica el primer día me vea desnudo en el vestuario. Me da como no sé qué. Yo, como mi cuerpo es mío y solo yo mando sobre él y es íntimo, pues me voy a un rincón y, y me escondo. Las personas que necesitáis que os acompañemos cada día, pues en las duchas, en los cambios de pañal, pues de algún modo... Eh, hay que acompañar vuestra vuestra intimidad y vuestra desnudez. Pero yo creo que ahí podemos reflexionar un montón sobre si podemos mejorar la, ma la manera de acompañar esa desnudez para que sintáis que vuestros cuerpos desnudos tienen mucho valor. Son vuestros y solo deberían tener acceso a esos espacios gente determinada que vosotros, que vosotras decidáis en cierto modo o que, que estén de alguna manera regulados. ¿Vale? Y luego, en relación a la erótica, os lo he dicho antes, el objetivo es que la gente esté bien y que disfrute. No hay que hacer cosas, ni determinadas cosas, ni hacerlas muchas veces. ¿vale? Y hay gente que, que se siente súper bien cuando le acarician la mano o dando un masajito de la espalda a alguien que es un amigo o una amiga. Y hay gente que se siente muy bien. Hay hombres que se sienten muy bien con otro hombre de su entidad, pues en una habitación con la puerta cerrada, pasando un rato acariciándose o no, o... o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 que es tan sano y que está tan bien y que hace que la gente seamos mucho más felices en la vida. De todas maneras, no hay en educación sexual decimos que no hay soluciones a las cosas ni hay respuestas a todo, sino que cada cual tiene que encontrar las suyas. Pero siempre lo que vemos por la tele en el cine son hombres y mujeres. ¿Con qué cuerpo? ¿Vale? ¿A qué edades? ¿Vale? ¿De qué manera? Y luego siempre pasan cosas que nos imaginamos que se van a, a un sitio de intimidad, que sí que lo tienen y tienen derecho, y hacen cosas que se ven o no se ven, pero casi siempre nos imaginamos que hacen coito, no, penetraciones de esas así imposibles y que eso es lo mejor del mundo. Y nos quedamos con esa idea del sexo. Si, eso, si creemos que eso es el sexo, pues no tendría mucho sentido seguir hablando hoy, porque para mucha gente eh, ese sexo pues, no tiene demasiado sentido, no nos sentimos identificados con él. Y si luego hay que tener los orgasmos al mismo tiempo que tu pareja, como hacía el anuncio ese de Dure, no sé si os acordáis que había un anuncio de Dures, que decía, te vendemos un preservativo, que si, si no tienes los orgasmos, ahora veremos si sabemos lo que son los orgasmos o cómo o los describimos, si no los tienes al mismo tiempo que tu pareja, parece que esté pasando algo malo. Que nos destrozan la vida. La gente de la publi, entre peli y peli, te he comido el bocadillo, ves el anuncio y, y, y te destrozan la sexualidad para el resto de tus días. Entonces, yo creo que... Yo siempre digo, soy fan de la educación sexual, o sea, es que están muy bien. Porque además con un poquito de educación sexual podemos cambiar tantas cosas en nuestra cabeza y luego en el día a día. Entonces, ¿por qué no hay más educación sexual? Eso sí que no lo no sé explicar mucho. Porque hemos ideado o ahí sea, hay entidades que tienen nueve fisios, ¿vale? Y yo les pregunto cuando me llaman como sexólogo, si voy como fisio no digo nada. Pero si voy como sexólogo le digo, ¿y sexólogos o sexólogas tenéis a alguien? No, digo, ¿veis? Como que las prioridades de las entidades, por mucho que digamos que esto es importante y que está muy bien, si no se demuestra a la hora de, de tener recursos, de tener conocimientos, pues la gente no acaba creyéndoselo. Estaba trabajando con una pareja de nuestro centro, que son pareja hace un montón de años y quieren construir su manera de quererse porque tienen muchas dificultades de movimiento y necesitan apoyo, para que alguien les ayude a imaginar su manera de quererse. Yo trabajo en sesiones para ayudarles a que, porque les cuesta ni siquiera imaginar cómo pueden quererse, encontrarse en intimidad. Ellos me decían, esto lo puedo hablar porque lo he, hablado, lo he comentado con ellos, decían, no, nosotros queremos practicar un, un coito de esto. Y yo, vamos Y decía, con lo difícil que esto es que tampoco da tanto gustito, que corres el riesgo de, de poder tener, quedarte embarazado embarazada. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no, no se imaginaban, de, luego me decían, no se comunican con una carpeta, me decían es que no nos imaginamos qué otra cosa podemos hacer. Y yo pensé, para mí para adentro, y yo tampoco. ¿Vale? Porque en principio nos cuesta imaginar, porque eso nunca se ve. En qué peli se ve a dos personas con muchas dificultades de movimiento, ¿no? teniendo un encuentro, entonces... Lo de una imagen vale más que mil palabras, es muy verdad y como nunca lo hemos visto, nos cuesta imaginarlo. Pues hay que construirlo. Además, cada pareja se inventa su manera de quererse. ¿Qué tipo de ayudas técnicas o productos de apoyo, perdón, o juguetes eróticos habría para que pudiésemos disfrutar los hombres y mujeres que quieren disfrutar a solas o que tienen muchas dificultades de movimiento? Y habían cosas chulas. Os cuento así por encima. Había un gel hecho con plantas del Brasil, me contaba el hombre, que vibra en sí mismo, o sea, que el gel se pone en una zona del cuerpo y dice, ¡póntelo, póntelo en el labio! Y dice, que tengo que hacer la charla ahora, era antes de la charla, y digo, así si que tengo que estar así en la, en la charla. Entonces probé muy poco y sí quedaba un cosquilleo, pero no me tembló el labio. Pero he hablado con otra gente y me dice, que, que tiembla, que vibra, o sea, imaginaos que gente que tiene dificultades de movimiento, claro que hay posibilidades, había otra, pues otros juguetes que vibran, o para, para los hombres otros masturbadores que llamamos, que Claro que las personas que tienen menos capacidad de movimiento pueden disfrutar de sus espacios de autoerótica, de sus masturbaciones o de estar con la pareja y disfrutar del erotismo. Claro. Todo el mundo disfrutamos de espacios de intimidad. Y no sé qué pensáis quienes no tenéis dificultades para encontrarlos, eh, sobre todo la gente profesional. Todo el mundo cuidamos mucho nuestros espacios de intimidad. ¿Y qué hacemos? Que sean privados, cuando nadie me moleste pero todo el mundo no se pone, eh, bueno, cada cual lo hace a su manera, pero todo el mundo cuida, casi siempre tiene estímulos. Hay gente que para disfrutar, por ejemplo, de la masturbación, o si estás con la pareja es diferente, pero para disfrutar de la masturbación, es decir, yo estoy solo, estoy sola con mi cuerpo y quiero sentir placer y, y hago lo que quiera para sentirlo, para que mi cerebro se excite y entre en esa respuesta sexual humana que llaman, en, ese, en esa vivencia que está muy bien, que hay una excitación que al final me lleva, puede ser o no, pero a la vivencia del orgasmo, que es esa sensación tan de explosión de fuegos artificiales en el cerebro, que llega a todo el cuerpo y que está muy bien, que es muy sana. Casi todo el mundo para vivir esa experiencia cuida mucho el espacio y busca algún estímulo. O sea, hay gente que le gusta ver cosas, gente que le gusta escuchar, gente que le gusta tocarse o acariciarse o usar una ayuda técnica o frotarse contra, contra la almohada de la cama. Cada cual busca estímulo, pero tiene que haber estímulo. El mito ese de que las personas con discapacidad igual les apetece estar o son angelitos o angelitas o, o les apetece estar todo el día disfrutando del sexo. ¿Y sabéis lo que suele pasar? Que esa persona cuando empieza... A, a masturbarse, pues igual está en público, eso no está bien, hay que enseñarle que tiene que ser en un lugar privado. Yo creo que las familias, eh, o sea, muchas veces decimos, es que con estas familias es súper difícil hacer educación sexual, porque las familias no quieren, niegan que sus hijos o sus hijas tengan sexualidad. Claro, sí, si llevamos 20 años en Aspaces. Sin decirles nada de sexualidad, sin escribir nada en sus planes de vida, sin hacerle un, ni una charla o una en 15 años. O sea, ahora descuelgo el teléfono y le digo a tu madre o a tu padre «Mira, tu hija está teniendo conductas masturbatorias, igual se va a tener que comprar un juguete erótico y ahí en casa los fines de semana». Y, o sea, es que no tiene ningún sentido. Lo he exagerado un poco, pero a veces, o sea, nosotros lo hemos hecho en, en Acca. Eso es una realidad y aún hay profesionales que, que no se atreven, que se atreven, yo ya no me atrevo. Eh, a decir que es que con estas familias, o sea, las familias necesitan que les expliquemos que el sexo este que vende la tele no es el sexo que vamos a trabajar en los aspaces. Cuando una familia se dice es que tu hija tiene un novio tu, tu hijo te, o tu hijo tiene un novio y se echan las manos a la cabeza porque están pensando novios, como en la tele, ahora se irán a un sitio oscuro, harán cosas, se harán daño, alguien abusará de no sé qué... Porque es normal, porque es lo que están pensando. Entonces a la familia con toda la paciencia del mundo y con mucho tiempo, hay que contarles... Escuchad, mirad, la educación sexual es otra cosa. La educación sexual es que somos cuerpos sexuados y vuestro hijo o vuestra hija, que no comprende la comunicación verbal... Eh, ...que no tiene pareja, que casi no tiene movilidad, ...pero que hay momentos en los que parece que se toca un poco... ...que se muestra como, como más alterado, más alterada... ...que vemos que en los cambios de pañal... ...que el pene o el clítoris están erectos... ...pues igual es posible que nos esté diciendo... ...que le gustaría vivir la experiencia del placer sexual... ...que es tan sana, tan buena y tan satisfactoria... ...y cuando les dice a la familia... ...no os preocupéis, que no vamos a hacer nada que nos parezca bien... ...no vamos a hacer... Nada que nos haga sentir bien, tanto a vuestro hijo como, como a vosotros, porque yo así lo vivo y creo que tiene que ser así. Vuestros padres, vuestras madres, vuestros hermanos, hermanas, os quieren un montón y mi experiencia es que las familias siempre suman. Yo lo que creo que tenemos que hacer es abrir los ojos, porque esos hombres y mujeres muchas veces nos dicen que les apetece vivir la experiencia del placer sexual, pues